Saludos, soy Israel Banguer y en esta hora les traigo un nuevo contenido bastante sencillo y es de cómo recuperar un archivo que se nos daña al tratar de cambiarle el nombre. Esto funciona tanto para Word, PowerPoint o Excel, cualquier programa que se les haya dañado de esta forma. Simplemente averiguan cuál es, si es un PDF, van a poner .pdf. Si es un archivo en Word, del mismo modo van a, a, a configurarlo conforme. El formato listo entonces en este caso es un pdf si le doy doble clic no abres me salen estas opciones para las opciones pero la hora de la verdad no funcionan entonces vamos a, a configurarlo vamos a dar clic derecho cambiar nombre y vamos a escribir lo siguiente en este caso como es un pdf ponemos punto pdf damos enter y automáticamente ha recuperado su esencia miren que aquí abre normal y Así mismo sucesivamente lo van haciendo con Word, PowerPoint, Excel, Conforme al formato del archivo que ustedes hayan intentado cambiarle el nombre y se les haya dañado Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido hasta la próxima Chao, chao